mis maestros tecnológicos sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual este canal, tu canal preferido Tecnoapps te trae el mejor contenido en aplicaciones y esta vez no será la excepción por eso te traigo la última versión de WhatsApp Delta en su versión 4.0.1F la cual puedes cargar totalmente gratis aquí abajito en la descripción del video o en el primer comentario mis amigos, te invito a que te suscribas a este fabuloso canal, el cual te brinda la mejor información y nos motivas a nosotros a seguir investigando para traerte el mejor contenido. Sin más preámbulos, comencemos con este tutorial. Una vez descargada, procedemos a ir a los archivos y buscar la carpeta de descargas o donde vamos a a instalar la última versión de WhatsApp Delta Su versión 4.0.1f La cual está súper genial Yo la voy a cancelar porque la tengo previamente instalada Y aquí nos vamos a encontrar en la bella interfaz De este WhatsApp última versión OK En la cual tenemos opciones acá arriba Como por ejemplo autoenviar mensajes pruebas de mensajes Enviar un mensaje a un número desconocido Que no tengas por ejemplo registrado en tu lista de contactos eh, abrir otra cuenta de WhatsApp con diferente número, sea para un trabajo, necesidad, cualquier tipo de eventos. Ok, nos encontramos con, la, eh, con las confecciones Delta, como por ejemplo los temas. Aquí, por ejemplo, este contamos con el tema curvo, en el cual se va a hacer una tipo de curva aquí en esta parte superior. Ok, también vas a poder cambiar lo que es la lista de animación. Vas a poder elegir cualquier animación, por ejemplo, esta, y mueves aquí te das cuenta como queda súper genial ok si te gustó simplemente haz este y vas verificando cuál te gusta más nos encontramos aquí en esta parte como eh, con los temas los cuales te traigo dos temas cómo vas a aplicarlo simplemente haz un token set delta tienda tema que esta parte es un toque y te vas a a aplicar y aquí te voy a dar dos temas en la descripción del vídeo procedemos a eh, aplicar el primero el cual lo vas a encontrar en la zona de esta línea estamos un toque a este primero y automáticamente se va a aplicar este tema femenino el cual está genial súper increíble súper hermoso para las chicas y también vas a poder disfrutarlo cuando lo te, cuando das un toque en las conversaciones ese tema increíble por ejemplo entras a esta conversación y vas a poder darte cuenta que tienes también el tema en las conversaciones vamos a aplicar el siguiente tema para los caballeros para los hombres damos un toque en ese delta Store. Vamos a lo que es aplicar. Damos un toque en ese eh, lado para ustedes que van a aplicar lo de la carpeta de descarga. Yo la tengo acá afuera para más rápido el acceso. Damos un toque al siguiente tema. El tema masculino este que se encuentra aquí. Súper genial. El cual está súper hermoso, caballeros. Aplícalo de inmediato si te das cuenta. Súper, súper bello. Y vas a tener en esta parte de aquí las historias o los estados. Damos un toque y si te das cuenta. También vas a poder disfrutar de este fabuloso tema en las conversaciones. Súper, súper bello. Increíble, es cierto, como se ve esta interfaz en las conversaciones. Ok, nos encontramos también con los ajustes, como por ejemplo lo que es privacidad y seguridad, como con la última vez, antivista una vez, ocultar estados, intervención de mensajes, antivisión de estados, mostrar hosticas después de responder, la seguridad de WhatsApp, ya sea con un ping, o con un patrón o con tu huella dactilar. También contamos con la pantalla de conversación, cómo cambiar el estilo de entrada de conversación. En la parte superior te muestra la vista previa. Si eliges este, por ejemplo, de aquí cambia la parte de arriba. Si eliges este o este, se da cuenta que cambia cada vez que coloco otro estilo de conversación increíble así vas a poder también cambiar cada uno como los colores de los emojis el color de botón de enviar el fondo de entrada de texto y muchas opciones más también nos encontramos con la voz y tic. vas a poder cambiar el el estilo de tick por ejemplo este este o este se da cuenta en la parte de las combinaciones, se muestra el cambio en la parte superior en la vista previa. Y si vas a poder cambiar el color de la aguja derecha, el color de texto, el color de la aguja izquierda y muchos colores más que vas a darte cuenta cuando los tengas instalado, ok. Procedemos también a lo que es aquí. El estilo de apariencia. Para tener los emojis estilo iPhone. Simplemente haz un toque aquí en la zona de descargas. Y se va a descargar. Y yo tengo aquí los, los, eh, los emojis estilo iPhone. Haz un toque aquí. Y se va a aplicar este fabuloso eh, estilo iOS. El cual está genial. Lo descargas y lo aplica tanto que aquí en este botoncito. También tenemos estilo de fuente. Lo cual están geniales. Vas a aplicar el que más te llame la atención. El estilo de... Los iconos, el que más te guste, vas a aplicarlo para que se muestre en el menú de conversaciones Ok, genial esta última versión, la 4.0.1F, la cual está actualizada Así que te invito a descargar esta última versión en la descripción del video Y disfrútala paso a paso Ve que tiene y qué soluciones tiene, qué funciones tienes y te va a encantar como me ha gustado a mí. Así que mis amigos, si te gustó mi contenido, suscríbete a este canal. Adicionalmente, activa esa campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video tutorial.